Y acá estamos nuevamente en Ya Radio con Fausti, con Lucio y con Benja. Acá haciendo la tarde de la radio, www.mix-medio-magazine.com y si estás en Pinamar en el canal 783, los escuchas y también los ves. Ahí está la foto de, del invitado de lujo de Fausto. Fausto, ¿viste? Una ¿no? cosa. ¿O qué pasó? Una cosa. ¿Qué no me es equivoqué? Fausti, es Fausti. Pero puede es ser. lo mismo yo Le lo... digo Fausti cariñosamente Es lo mismo Yo dije, ya me asustaste Digo, ¿qué, me, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué error tuve? como pudiste el nombre de vuelta <risa> Terrible Porque bueno. Fausti también, también es un nombre No solo es una foto. Bueno, pero me, me gustó así mm. Puede ser, puedo Mientras que él me lo permita, ¿qué les parece? Bueno, vamos a, al tema del día de Ya Radio le mandamos ya feliz cumpleaños a José y vamos a suponer, ¿se acuerda acuerdan? Recién preguntamos si eran millonario? pero ahora, si fuesen intendente de Pinamar, por no, ejemplo, me dejó, me dejó, me dejó. vamos a ver quién son intendentes de Pinamar, tienen el poder sobre la ciudad, ¿qué cosa le pondrían a la ciudad que ustedes quieran, que tenga Pinamar? A ver. Yo le pondría eh, que no haya pobres y que haya más más verdulerías. Menos edificios. Menos. Eh, Tirás los edificios abajo. Menos. Menos. No todos. Menos. ¿Vos vivís en casa? Ah, bueno. qué suerte. Bueno, a ver. ¿Quién más? ¿Quién sigue de ustedes dos? ¿Qué, le, qué harían en Pinamar? A ver si fuesen intendentes. Bueno, yo... Fausti. yo. Yo haría más restaurante porque no hay casi ninguno, mentira, me ah. creo que me equivoqué. Bueno, no importa, a ver qué otra cosa harías para Pinamar, ¿qué te gustaría que tenga Pinamar que no tiene? Um, un, un lugar donde puedes, un lugar de motos arena que, la, que puedes usarlas, Bien. como, como un juego. Como alquileres de bicicleta, una cosa así, alquiler, sí. a motos para, para divertirte. Mira. No hay un circuito que lo puedes usar. Ah, ¿Harías un circuito? Sí. Bien, de motos. ¿Y en qué lugar lo harías, por ejemplo? No sé ¿Dónde que... te gustaría? ¿Qué, ¿Qué parte de Pinamar te gusta? En el centro. ¿Pleno centro? Sí. En la rotonda, ponele. O en, o en, en la bunge. playa en Ah, la playa. Y en bunge y playa Muy bien vos ¿Te imaginas? Mirate ahí, con el circuito que vos vas a crear ¿A quién invitarías ese circuito? Mm, no sé, no hay casi nadie que le guste las motos A mí sí ¿A vos? A vos te gustan los cuadros <risa> no. No sé, A Tiago A Tiago Ah, el bien es bueno motos pero modernas como las motos de alta tecnología Eso es una moto es moto de sí esas motos que tienen como más metal que que rueda hablando motocross bueno muy bien entonces ya ahí tenemos el posaría verdulerías para los edificios y que y que no haya pobres bien pobres eso es es importante sí porque porque así todo tiene una casita con dinero. Bien. Un suponer. A ver, De bueno. Primero vamos a vos, Benja. ¿Qué sí, harías si fueses intendente? Te imagínate, estás ahí en la casa municipal, ahí en Show y Bunge, en tu oficina, ahí con corba saco y corbata, ¿no? ¿Remera? Sí. Remera. <ríe> bueno, ahí. ¿Qué harías? ¿Qué estarías? ¿Qué pensarías para Pinamar? A ver. Yo, como dijo Lucio, si te en medio edificios. Menos edificios. ¿Vos ves muchos edificios en Pinamar? Sí, porque mi papá hace edificios. <ríe> por eso, entonces. Entonces, a mi papá, que no haga más. <ríe> y, pero vas a estar vas a estar en problemas si papá no hace más edificios, ¿eh? <ríe> y, Lucio, por, y, y Lucio, para que no hayan pobres pueden alquilar un pueden alquilar un, un hotel, en un edificio también. No, sí, pero para alquilar tienes que pagar, ¿entendés? Y los pobres no tienen plata, entonces ¿cómo lo van a alquilar? No, le doy mil pesos. ¿Y cómo cómo se hace? A ver qué... Ustedes no quieren que haya más pobres acá en Pinamar. Sí. ¿Y qué se les ocurra? A ver qué trabajo pueden hacer la gente para no ser pobres. El que quieran, a mí ahora mismo. Pero a ver, ¿qué inventamos? No, para, ¿Somos para, intendentes? ¿Qué inventamos? Para mí uno, ahí, para mí mí. uno te, no tenga que te hacer tanto esfuerzo. Ajá, un trabajo Yo. más tranqui. Sí, como más tranquilo. Para mí bailarín interpretativo. ¿Para vos? Yo ah. lo mando a mi local. Ay, ¿cuál es tu local? Ahí en los TN planeta hogar planeta hogar ah, ah bien y ahí le das de... trabajo vos sí, sí. bien sí, hablando de, de local yo sí. vivo cerca de su local bien porque vivo en Tridente 3, me parece bien y pero no, no, no si decimos yo... dirección no decimos no, no, no pero yo estoy atrás de la ca... pero el... no se dice dirección eh no es yo digo es un día había cari... un pobre qué yo justo vivo atrás de Lucio. Es Bien. verdad. ¿No hay dirección para que vengan? No, no decimos dirección, solo la de la radio. Bueno, entonces tenemos verdulería, pero nos enfocamos para que la gente tenga más plata para que pueda ir a la verdulería, para que se pueda ir a tu local, para que pueda comprar... Un edificio que hace papá, un departamento. Y que puedan bailar y... Y que puedan bailar. Y, y, y de ba bailarín interpretativo. ¿Qué más podemos inventar? A ver, para ellos. Construir. ¿Qué, no, ¿qué es? yo dije que no sea de tanto esfuerzo. Claro. No, pero con máquinas. Así nomás. Y pero no van a tener para pagar. Ups. Sí, porque hay una máquina que... Que, hace, que hacen cosas re... Ustedes también trabajan en, re... en el local de mi abuela Porque Bien. ella tiene un local. Porque Bien. En China, si lo vas y hackeas un cajero. En China... Ah, pero eso hay, ya sería otra cosa, ¿no? ¿Qué en, China hay en China? hay unos robots sí. que hacen, viste, paredes. Uh -huh. pa paredes con cemento que, que ellos no le tienen que poner ni cemento ni nada. Es como claro. lo hace así más Es decir, es todo computarizado. Sí. Bien. Vamos ahora pasamos a otro tema. ¿Quién tiene mascotas acá? Yo, yo, yo. yo, yo. Ah, todos. A sí. ver, ¿quién quiere hablar de su mascota? Bien. Yo tengo, tengo un perro que se llama Toro. Sí y tengo otra parte chiquitito y tengo más tengo tenía más perros uno uno que no lo ten, tenemos más porque mordía las motos porque oh. perseguía las motos y, y tengo otra que se murió ¿cuántos perros no, tenés? Yo, yo dos dos perros tengo, toro, ¿toro es grande sí bien tenía tenía Dos tortugas, pero se me, se me escaparon. ¡Uh! Se fue la tortuga. Es verdad, tenía dos tortugas. <risa> ¡Qué lindo! Bueno, ¿y qué animal es tu preferido? El mío es el perro. El perro. ¿Y hay alguna raza en especial? golden. Un golden. golden. Bien. Bien. Ahora para el próximo le tenés que decir a mami y a papi. Un golden. Te lo traigo el perro, ¿A <ríe> Que te lo traiga, mira, y te trae acá la radio, pues es grande el golden. <ríe> bueno, a ver, vamos, Benja. ¿Cómo se llama tu perro? María. María, chiquito o grande. Grande. Ajá, ¿y te jugás con ella? No, porque ella percibe los autos. Otro y más. Tenías otro, tenías otro perro que sí, te se se murió. Porque bueno. ya estaba viejito. Bueno. ¿Pero te gustan los animales? Sí. Bien, no como José. A José mucho no le gustan los animales. Sí, porque me dijo te, un supermerc en un supermercendisco: la pasó. Te había un perro así. Sí. Y, y la como te la quería atacar. Claro, se asustó mucho. Y el año pasado en el colegio a José. José entró un perro al, al, a José, al, al que se quedó a comer José con que se quedó a comer al colegio, entró al comedor y un perro y le da miedo también. Le da mucho miedo los perros a José, pero bueno, vamos Lucio, ¿tu mascota cómo se llama? Tato. Tato, acordate el micrófono, Tato. Tato. Bien, ¿te gusta? Tato, te gustan los animales, sí. Bien. Bueno, para ir cerrando, ya, ya Lucio tenés sueño, me parece. No. ¿Estás no. cansado? Sí, en el no, colegio, pero me parece que voy a estar cansado. Ah, vos por las dudas. Porque, mira, ahora después de la radio. Sí. Tengo solo unos. unas horas o unos minutos para poder descansar. Porque después de ahora de la radio me voy a karate. Ah. No, si es a las 7, tiene dos horas. Sí. bueno. Y después de karate, sí. invito a, a un amigo a casa. Ah, un montón de actividades. Entonces tengo, entonces tengo un montón de jodas. Ah, joda, voy, joda, joda. joda. Voy, voy a la radio. Sí. Voy a karate y hago una pijamada hoy y mañana también. Ah, bueno. ¿A qué hora es la pijamada? ¿Y a quién vas a invitar? No? ¿A Simón? Solo a Simón. Porque a mí no. ¡Upa! Porque no. Pelea, no, no. Pelea, pelea. ¡Otro a tema! Ah. <risa> bueno, vamos cerrando y para ir despidiéndonos, ¿cómo se despediría cada uno? A ver qué dice, a quién se lo quiere decir o simplemente a todos los que nos están escuchando. Era media hora la radio. Y ahí estamos, ya pasó Chau, media Chau. hora. Chao. Ya pasó media hora, ¿viste cómo pasa? No te das cuenta en la radio. Sí, yo, pa Bueno, parece que te pasan como un minuto. Un montón pasó Para mí man. pasó 60 segundos nada más, digo, 20 segundos. Bueno, nada. es lo que suele pasar en radio. Bueno, a ver, ¿qué, qué quieren decir? A ver. Chao. Eh. Chao. ¿Vas a venir? No, no. ¿Otra vez? Si me llaman, sí. ¿Sí? ¿Tenés ganas? Sí. ¿Y qué te gustaría hacer acá en la radio? ¿Algo especial? No, venir a, a Acá a hablar a Hablar, hablar. Con, bien con, de, lo, de lo que hacemos bueno, El próximo viernes Creo que hay otro invitado El próximo te invitamos ¿Venís? Bueno, sí. sí. ¿Y nos traes temas que te gusten? Sí El próximo viene José o no Sí, viene José Hasta. Bueno, y después viene otro chico más Creo que viene ya bien invitado, me parece. Bueno, chicos, gracias por estar. A ver cómo nos despedimos. Con una palabra. A ver, una palabra que les suene linda para Chau, la Sandy. gente. Chau, Santi. Venja. Chau a todos que nos están viendo. Bien. <ríe> Hasta so la próxima. Chau a todos que nos están viendo y nos vemos el otro viernes. Muy bien. Listo. Entonces, muchísimas gracias por estar. Estamos, esto es Ya Radio y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 16 horas. Quédate en la radio, quédate en Radio Mi.